fama y presión. Aunque estas dos palabras no suelen asociarse, la realidad es que una implica, en muchos casos, de manera automática, a la otra, porque los famosos deben soportar, aunque sonrían frente a las cámaras, muchísima presión, y por ese motivo muchos deciden Siendo relativamente jóvenes, retirarse del mundo del espectáculo para vivir una vida más tranquila. Por supuesto, no es fácil, nada fácil, dar un paso al costado, y menos cuando se está viviendo un momento de gran exposición en los medios de comunicación, como pueden dar fe dos de las mujeres más bellas. Talentosas y carismáticas de Canal 13, Laurita Fernández y Florencia Peña. Pero, como decíamos al comienzo, aunque sonrían ante las cámaras, ambas han recibido varios cuestionamientos que las colocaron al borde las lágrimas. Es bueno recordar que. Cuando comenzó el Bailando por un Sueño 2018, tanto la modelo como la actriz parecían absolutamente seguras del sitio que ocupaban y prometían tomarse con buen humor cualquier crítica que se les pudiera hacer, sin embargo, eso cambió radicalmente con el paso de los meses por dos razones muy importantes. Primero, varios participantes las atacaron de manera muy fuerte, segundo, el propio Marcelo Tinelli parece desconforme con sus performances. Y, precisamente, ese es el gran problema. Si la figura central del show siente que dos de sus jurados no están rindiendo como deberían, la posición tanto de Flor como de Laurita se encuentra en peligro, algo que acaba de confirmar el periodista de espectáculos Augusto Tartu Tartufoli con un texto en su cuenta de Twitter que ya generó muchísima polémica y también incontables rumores. En Showmax les dijeron a Laurita como a Flor Peña Cusi no querían seguir, se bajarán ahora. Q, la reemplazaban en 24 horas. Pero Cusi decidían seguir, culo hagan hasta el último programa el 20 barra 12. En 2019 vuelven Pampita y Moria. En Soma consideran que cool y Flor son una almohadilla fail. Qué feo que todas te den vuelta la cara en una fiesta. Después se llena la boca hablando de tolerancia. Hay periodistas que logran ganar un lugar muy importante en los medios de comunicación gracias a su capacidad para manejar la ironía, el humor, el sarcasmo y el doble sentido, y en esa categoría puede colocarse, sin ninguna duda, a Ángel de Prito. Quien no tiene miedo a decir lo que piensa caiga quien caiga lo que le permitió, entre otros muchos logros, convertirse en jurado del bailando por un sueño. Ahí, el conductor tuvo un durísimo enfrentamiento, por ejemplo, con su compañera Florencia Peña y, aunque la actriz es una experta en manejar situaciones de extrema tensión a través de las bromas. Lo demostró cuando la criticaron muy duramente por su militancia a favor de Néstor y Cristina Kirchner, en esta ocasión se vio superada por las circunstancias y no pudo contener las lágrimas. Pero, más allá del ciclo de Tinelli, el periodista tiene su propio programa, Los Ángeles de la Mañana, donde habla de todo el mundo y ni siquiera se salvan sus propias colaboradoras porque, por ejemplo, de Sánchez, mujer del chato Prada, recibió comentarios muy fuertes tanto de sus compañeras como de su jefe quien no se privó de echarle en cara que, muchas veces, se queja por simple gusto. Curiosamente. Pese a la intensa actividad que despliega en radio y televisión, Ángel también tiene tiempo para ocuparse de sus redes sociales y acaba de publicar, en Twitter, un texto que causó mucho ruido haciendo referencia al desprecio que habría sufrido Amalia Granata cuando fue a una gala y, al parecer, varias actrices que tienen una posición opuesta a la suya sobre el tema de la legalización del aborto se negaron a saludarla. Contundente, Tebrito escribió. Qué feo que todos te den vuelta la cara en una fiesta. y e Granata después, se llena la boca con igualdad, tolerancia, etc. Entre quienes salieron a responderle estuvo la humorista Malena Pichot, quien fue contundente en sus palabras. Exigir igualdad de derechos no significa tener que saludar a quien no te cae bien. ¿Tolerancia hubo? ¿Acaso alguien la agredió o molestó? Saludar hipócritamente a alguien no te hace más justo, ni más respetuoso ni mejor persona. Si vos querés promover y tener ratín y ganar la PH, después bancate la esmeralda mitre durísima con Mirta. Si alguien hubiera dicho, meses atrás… Que Esmeralda Mitre se convertiría en la gran revelación del bailando por un sueño 2018, posiblemente hubiera generado muchísimas carcajadas porque, dado el peso mediático de participantes como Cintia Fernández, todo hacía suponer que apenas si la dejarían hablar y terminaría yéndose en una de las primeras galas ante la indiferencia del público. Sin embargo, lo que sucedió fue exactamente lo contrario, la actriz logró generar una fuerte empatía con todos los televidentes y eso quedó demostrado en los contundentes números que obtiene cada una de sus apariciones a nivel rating, lo que confirma que las personas quieren saber que hará o diray, incluso con quien se peleará esta vez porque ya lleva varias batallas verbales fuertísimas con miembros del jurado como Laurita Fernández y Florencia Peña. Aunque esta situación debería ponerla bajo una inmensa presión, la integrante de una de las familias más importantes e influyentes de Argentina, su padre es uno de los dueños del diario La Nación. Parece tomarse toda la situación con relativa calma, pero eso no hace, ni mucho menos, que olvide lo que considera ataques injustos de personas que respeta, por ejemplo, Mirta Legrand. Invitada al programa de Pamela David, la joven habló de estas y otras cuestiones y no se cayó nada, haciendo gala, una vez más, de una honestidad verdaderamente brutal. Por momentos, para dejar bien claro su pensamiento y no ser, como muchos de sus compañeros, políticamente correcto y decir solo aquello que no puede traerle consecuencias a nivel personal o profesional. Esmeralda fue sincerísima sobre la gran viva de Canal 13, yo la respeto mucho como profesional, la admiro mucho por decir siempre la verdad… No pretendo que me admire pero sí pretendo que me respete y no me censure. Nadie me va a decir cállate si no me lo decís de entrada. No los dejo hablar a los demás tampoco. No es un problema mío. Es gracioso que la culpable soy yo de hablar más. Si vos querés promover y tener ratín y ganar la PH después, bancátela. Mitra también opinó de política y fue, nuevamente, muy precisa, generando un guiño por parte de Pamela David. Esmeralda, yo llegué tarde a la realidad argentina pero creo que tenemos la misma opinión. Pamela David, lo del gobierno anterior fue el espanto. Tienes conciencia de las necesidades que las personas están pasando. Esmeralda, no tengo chofer. No tengo custodia. Pamela David, yo te quiero llevar a la realidad. Esmeralda, me enseñaron que el trabajo es lo que dignifica a las personas. No me mantienen. Tuve todo en contra. Yo no soy hija de Mirta, ni de Susana et al revés, me hicieron la contra en todo.